Con, con, quieren cantar con con ¡Lanico! Quieren cantar go, go. la chiquita de mi barrio quiere bailar el rock and roll. Bueno, pero yo siempre les digo que bailen el flamenco. La chiquita de mi barrio quiere bailar el rock and roll y yo siempre les digo que bailen el flamenco. Quieren bailar go, go. ¡Queréis bailar el coco! que cantar el coco! que bailar el coco! ¡Queréis cantar el coco! ¡Ya! Quiero más que a nadie Sus ojos a mí me iluminan De noche y de día, de noche y de día